tecnología de agricultura. Mi cargo que tengo aquí es al grado número 2, al grupo A y B de la tecnología de agricultura. Bueno, la idea de esta entrevista es principalmente presentar un huerto de Durazno que tenemos aquí dentro de la escuela, el cual fue realizado hace tres años. Cuando yo llegué en el área donde actualmente se encuentra. No estaba. Entonces, este, pues nosotros hicimos la gestión, junto con el coordinador, que en esos momentos se encontraba de solicitar al director, si fuera posible, la adquisición de unos árboles. Entonces el director aceptó y una vez que ya se tuvo el, los insumos, que eran los árboles, ya se fue al terreno, se realizó el tránsito. Como podemos observar en esta parte del frente. Tenemos un árbol de durazno, eh, el plástico de color azul es una trampa principalmente para controlar las plagas. Como comentábamos anteriormente, este, los niños tratan de realizar diferentes eh, controles biológicos. Estas actividades se realizaron con los alumnos de la tecnología de agricultura. Y los mismos niños fueron los que realizaron cada una de las actividades que se requerían para la instalación del huerto, como era primero la elaboración de las cepas, este, posteriormente la poda de los árboles y su fertilización y cuidado para que pudieran crecer. En la actualidad ya tienen tres años, ya están grandes, ya dan frutos desde el año pasado. Eh, salen y realizan las actividades necesarias para cuidar de los árboles. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos realizan desde el abonado, el deshierre, la poda, la aplicación de algunos tipos de insecticidas y fungicidas, principalmente para la conservación del huerto. De lo que se trata también aquí es principalmente de enseñarles técnicas amigables al medio ambiente, como son las orgánicas. Entonces tratamos de implementar ese tipo de actividades, principalmente para que los niños también vean la diferencia y aprendan un poquito de que se debe de cuidar el medio ambiente, no solamente poner atención en el rendimiento de producción, sino también tienen que cuidar su medio ambiente y con eso conlleva tener productos de mejor calidad. Eh, entonces, por eso como podemos observar, ya tienen ahí un tratamiento eh, en los otros árboles, posteriormente les mostraremos otro tipo de tratamientos que ellos utilizan, tratando simple y sencillamente de conservar un medio ambiente más este, estable pues para ellos que están ahorita en pleno desarrollo. Como pudimos ver observado anteriormente en el huerto de Duraznos, eh, una vez que ya se encuentra la producción, toda esta se vende, puede ser dentro de la misma comunidad, estudiantil o dentro de la población, los ingresos que vienen de ahí junto con las otras actividades que ellos realizan del campo, como la producción de cebada y de maíz, se distribuye en cada uno de los socios de la cooperativa de producción y se da en proporción dependiendo de las actividades que realizan ellos en sus diferentes tecnologías.